Descubrí por qué la velocidad de bajada y de subida no son iguales, con los Tips Claro. Esto se debe a que todas las conexiones de Internet residencial son asimétricas. Tu velocidad de bajada siempre será mayor a la de subida. Si haces muchas videollamadas, jugás en línea o subís archivos, necesitas una conexión de Internet rápida. Ingresa a tipsclaro.com y descubrí más formas de mejorar tu conexión con el mejor Internet. ¡Claro que sí! Yo mucho pelis y series que ver, hey. Con Claro Video hay mucho que ver. Contenido original, series y películas en tu smartphone, televisión, computadora o tablet. Mucho que ver, todo a tu manera. Descarga Claro Video en Apple Store, Google Play y App Gallery. ¡Claro que sí! En Claro tenemos información importante para ti. Personas desconocidas se están haciendo pasar por el personal de Claro, solicitando el ingreso a los domicilios. Aclaramos. Claro te visitará únicamente si acabas de adquirir un servicio, si realizaste un reporte o si un ejecutivo te llama para programar una actualización o mantenimiento de tu equipo. Marca 147 100, opción 1. O escribí en WhatsApp al 4214-7100 si tenés alguna duda. En Claro nos preocupamos por tu seguridad. ¡Claro que sí! Llévate tu TV LG OLED en 24 cuotas de 360 quetzales al mes. Cargadas a tu tarjeta de crédito con tu Claro Hogar. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido que siempre es la primera en comentar tus publicaciones y la más rápida en compartirlas. Por eso, consentila regalándole un plan pospago todo incluido que trae, un Huawei Nova 9 SE, un Motorola Moto Edge 20 Lights o un Samsung Galaxy A23. Además, redes, música, llamadas ilimitadas y América sin fronteras. Adquirirlos en tiendas Claro, marcando 2420 1515 o ingresando a miclaro.com.gt. ¡Claro que sí! Es tiempo que regresen los colores, de volver a descubrirnos, de volver a vivir un continente y conectarnos con América Sin Fronteras de tu plan pospago de Claro, para poder hablar y navegar en 18 países, desde Canadá hasta Argentina, sin costos de roaming y sin activaciones adicionales. Es tiempo de volver a experimentar nuestro continente con América Sin Fronteras. ¡Claro que sí!